Bola de nerds. Denle la bienvenida a la Nerdos Cueva a Ofelia Pastrana. <risa> Cómo estás? <Of> <risa> Dijeron la Nerdos Cueva <risa> <Y> ya. <risa> ya me rompí. güey. Hace <risa> nada estaba trabajando con una marca y entonces eh, me sale con el clásico tuitea como tú tuitearías, usa tus palabras y yo claro, perfecto. Agarré ¿no? el post de la marca y yo esta es la nerd es más grande que no sé qué. Y me dicen no. No queremos que nos asocien con una palabra despectiva como nerd. Y yo, así de claramente, porque ustedes no lo eran. Bienvenido a los 80, cuando nerd era un insulto. Exacto, total. Nerd, este, había películas de eso, ¿no? También, ¿no? Comedias y demás. ¿Pero, Pero qué marca entonces? ¿Nike? ¿O, o por, no, ¿Por qué tanto no, miedo? Era, bien, palabra? FIFA, ¿no? Era FIFA fiel, no Algo sí. <risa> de deportes, hooters, no sé. Sí, no, anda, casi sí. Era muy Broadwood la marca, de eso sí, no lo voy a negar. Eh, pero bueno, eh, este entonces me goza mucho, me goza mucho los espacios nerd de, y, y cómo eh, este, pues hay tanto esta cultura que hay que compartir, no? A fin de cuentas. Yo creo que hay que pues, tener que cualquier cosa punto, no más que no todo el mundo lo admite. ya ¿no? Pues qué gusto y muchas gracias por por caerle aquí a, a Nerdos Podcast, a, a guiquear, a nerdear un ratito, porque pues eres la explicatriz. Y qué hay que hay más ñoño, qué hay más nerd <risa> que, que andar explicando con el um, Actually. Ah, total, sí. Anda así. Admitir que mi título nobiliario de la explicatriz es heredado y a la vez robado de un personaje que muchos nerds van a reconocer que se llama El Explicador quien eh, es, esto de hecho es una prueba de, de nerdes y de edad al tiempo, pero el explicador estuvo en la radio como desde el 80, como hasta el dos, 80 y tantos, como hasta el 2006, algo así. Y en un momento platicamos y discutimos eh, acerca de su subida a redes sociales y a digital y esto hace muchos ayeres. Y en esta práctica yo le digo que quiero hacer comunicación de ciencia. Mis historias es la explicadora. Y yo así de uy, qué honor. Este, y de ahí me robé la explicatriz, sí. Pero pues en últimas me gozo mucho justo hablar de este tema, como que siento que la nerdez de por sí. A ver, tengo anosmia, entonces las cosas no me huelen, la comida no me sabe. Pero cómo me gozo a la gente nerdear de comida. No, ya, ya, ya aprendí que antes era como, hoy oh, Me interesa la comida, después descubrí no es la comida, te interesa ver a la banda nerdear de qué ingrediente iba con, porque para mí es daltonismo, ¿sabes? O sea, es como que de repente me digan que hay 19 colores que no es gente que puede ver para mí es gente que puede ver infrarrojo y ultravioleta y está haciendo haces de luz con esto. Y yo sí y yo no lo veo, pero me gozo mucho la banda clavarse, no? Como que es de fui por esta, eh, este no sé esta hoja que se consigue solamente en Canadá y hay alguien aquí que la planta, no? Y es como de güey. Como que eso para mí me parece lo máximo y si sí, ahí un poquito la explicatriz. Es, es muy, es muy bonito y, y qué padre porque viste en el clavo. Creo que la definición de nerd es alguien que se clava mucho en algo, pero pues tú también, o sea, independientemente de que te guste explicar y que te claves en las cosas y que pues los, o sea, ustedes no lo saben bola de nerds, pero off a los dos segundos ya nos estaba dando una lección de, de tecnología en redes. Así de que bueno, si le activan aquí el audio, se va a grabar mejor mi audio. Y nosotros así como de, uh, uh, okay, Buenos días. Y aparte, tienes este lado, déjate de geek, como muy nerd, porque eres física, o sea, eres, estás paseando en el mundo de la geekes y de la ñoñez al mismo tiempo. Un poco, sí, la neta, sí, sí. Este, yo, desde mi punto de vista, los lentes de pasta son este de la gente cool. <risa> ¿Cómo acabaste en esta carrera de, de física? No, esto es, es una historia horrible. Eh, Por accidente. <risa> Por accidente, a veces me da pena admitirlo porque hay gente que es de yo. Yo siempre quise estudiar las partículas, no yo, yo así de el formulario mal. Y, y entonces son esos escantron de bolita que reino que las bolitas. Yo quería estudiar ingeniería y por algún motivo física estaba antes eh, el, primer el primer semestre de la universidad de yo. Hice esto. Tenía normalmente te recibe para ingeniería, una cosa que se me ingeniería general, y luego tú decides no como casas de Harry Potter o algo así. Y en ese primer semestre, entonces te dan cosas que son pues también muy generales eh, y la diferencia con física era que te recibes exactamente lo mismo en materias más una cosa que se llama introducción a la física. Entonces yo dije, bueno, una materia más, no? Y, y, y luego organizo todo este mierdero <risa> y voy a ver qué hago. Porque quería ir para ingeniería y, y me quedé en física. Fue este: me vendieron física, me, me lavaron el coco en una materia donde me explicaban eso, introducción a la física, no con para dónde va, qué hay, cómo va y, y acabé. No mucho tiempo después. Eh, hay millones de cosas que se pueden hacer con física. La gran mayoría de gente trabaja física para ver las cosas pequeñas, cuánticas, estas no altas energías. No sé qué, yo eh, eh, porque nerd espacial, por así decir, eh, quise estudiar todo aquello astrofísica. Ahora hay que decir que si te grabas con una licenciatura en física, no sé cómo se traduce esto en México, eh, o sea, sin maestría, sin doctorado, eh, pues tu camino en ciencias es cortito. no o sea, la, la verdad es que hay muchas cosas que puedes hacer, eh, pero pero luego el desarrollo de la ciencia, donde está la gente chida, cool, este, donde está el Big Bang Theory <risa> el día de veras también de paso. Eh, sí. Todo eso está en los doctorados, en las maestrías y, y yo, yo no llegué a todo eso. Entonces mi título de física también trae un poco de, no quiero decir fake physicist, pero sabes, como de, <ríe> de estudio para comunicar. Y luego me fui mi maestría es en economía. ¿no? Que, eh, pero aún así, híjole, la cantidad de nerdos que había en mi carrera. O sea, me acuerdo de, de estudio, Luego, luego yo la acá en Estados Unidos. Estudié con gente que veía tan poquito el exterior, que salía tan poquito, que se ponían bloquear sola para caminar por la universidad, ¿no? Porque eran como este, <risa> personas muy insulares ¿no? <risa> y pues estas cosas te topas, te topas con gente así en física, gente que está con chida, pues, pero gon pues, Chida, pero pues sí, los, los nerds ah, es un espectro grande aquí entre el autismo, la nerdez y Sí, total, total. Y luego, y luego también justo hay unos nerdos que son bien, este, no, nerdos surfista, ¿no? Pues por así decirlo. <risa> Esta gente también existe, sí. Pero además tu maestría es en economía y también hay uh -huh. forma de ser, o sea, como que la física suena como algo automáticamente nerd o geek. Uh -huh. Pero hace poquito te escuché en el podcast de Alex hablar de Bitcoin, bueno. criptomoneda y dije, esto es súper geek. Y aparte acabo de entender cosas que no entendía. <risa> me sentí como señor viendo documental de Netflix, como de está súper interesante, eh. O sea. <risa> todo el mundo. Todo, todo, Una locura esto de la criptomoneda. Total, güey. La descripción que es, que pues, es impresionante. Des, que desde el les... término, nos Suena a ciencia ficción. Sí, la neta, neta, neta, sí. Y, y es un invento bien punk las criptomonedas, porque además. Eh, nadie sabe dónde vienen, se le regalaron la humanidad y, y, está, y le están dando en la madre al sistema bancario internacional, es como quién hace eso, güey, alguien bien punk, ¿sabes? Es como alguien quiere romper el mundo, güey, solamente que lo hizo de un modo muy listo, muy listo. Y, y por eso me intriga tanto, ¿no? Porque es como, ahí sí me imagino a, ahí sí, hackers, ¿no? Una persona en teclado y suena tecno mientras la cámara gira alrededor, güey, y el güey está escribiendo un paper, ¿no? Um, pero, uh, pero eso ese como aspecto del nerd es como disruptivo también me parece muy entretenido y por eso me llama mucho la atención el cripto. Hay un culto al cripto que no con el cual yo no convivo, aunque lo entiendo. No, o sea, gente que es que lo traía yo en una entrevista. Imagínense que se le diera el trato que se le da cripto con otras inversiones. Bienvenidos al bar de los seguros amortizados. ¿no? <risa> No no viene bar de las bienes raíces, ¿no? pero el cripto bar. ¿no? Sí, claro. Compramos lista? Bitcoin. No, entonces eh, eso me parece muy divertido, pero la existencia de cripto sí. Y curiosamente, hay mucha gente que salta de física, economía y de vuelta, porque eh, yo me encuentro esto por accidente también, pero porque eh, la economía pues no la ves no o sea tienes que simular todo y pues, básicamente Excel ¿no? y, y, y, y hacer regresiones todo el, todo el día ¿no? y la física pues también no o sea si estés viendo a menos que estés trabajando con de aquí la luna no <ríe> me explico o sea como que las cosas o son muy grandes o son muy pequeñas para que las hayas, entonces todo los tienes que simular también eh, entonces mucha gente de hecho que estudió conmigo saltó de o una ciencia no exactamente física pero una ciencia a economía y de ahí hacer day trading en la bolsa. Es ridícula de gente así, que, que viene de, de trabajar en matemáticas y luego entonces aprendieron cómo hacer como modelaje este, general de comportamiento y, en economía y, y en bueno, econometría pues, y eso se lo llevan ahora para tratar de predecir la bolsa y ser capitalistas, este flamantes, billonarios de estos que que están manejando su coche eléctrico, este eh, disruptivo, esas cosas ¿no? que se corten personas me las tope mucho. Eh, y nosotros no aquí a, a, hablando de superhéroes y, y la neta, neta, te digo algo. Este sí. <risa> aunque aunque pues qué te digo es, es un tema como de. Es que yo, yo sí si es, pienso esta gente. Como que se alimenta de, de su misma energía, ¿sabes? Como que es una bola de gente que tiene el mismo pensar, voy a ser, que no, este, este day trader, ¿no? Y desde chiquilla traen este pedo como muy como tiburón. Y no, no, yo, yo no lo tengo, la neta, yo no, no, no me sí, no, Evidentemente, nosotros tampoco lo traemos. <risa> sí, exacto. Yo siempre digo que no es un consumible y, y este, pues este. Yo, yo no soy de ese consumible, por así decir. <risa> Está muy interesante todo esto porque sí, sí son otros mundos ya, sí son como subculturas que uno no tiene idea, pero pues, pues sí afectan al mundo. Es un efecto mariposa aquí que pues, nos afecta a todos tarde o temprano. Y la, la economía sí me, me declaró totalmente incompetente, pero está muy interesante todo este la, el origin story de Ofelia Pastrana. Anda. ¿Cómo, ¿Cómo llegaste a donde estás ahora? Tú empezaste, eh, pues tú naciste, creciste en Colombia, ¿cierto? Así es, sí. Eh, entonces, eh, eh, sí, nací en Colombia, es un decir, porque mi padre trabajó para una multinacional, entonces él, mis, mis padres son divorciados, pero pues ahora sí viví con mi madre. Pero mi padre viajó mucho, entonces tuvo muchos lugares que él llamó casa y yo iba a verlo o vivía con él un poco, entonces también yo tuve muchas casas. Um, viví un rato en Caracas, no en, este, en Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia. Entonces soy colombiana, estudié física en Miami, bueno en Miami, un poca ratón, pero en la Florida este, um, y luego mi maestría la hice en Australia y ahora vivo en México. Y hay ah, una de esas paradas de mi padre fue en Alaska donde yo creo que más tiempo estuve y algún día me quise retirar allá o algo así. No sé qué va a pasar. Pues, digo, igual si se so, si so sobrecalienta el mundo, Alaska es, es un lugar muy bonito para el futuro. Pero <risa> el punto <risa> es que eh, está en muchos lugares. Soy como muy como des, descasada, aunque, aunque claramente le tengo mucho cariño, amor a Colombia, a México también y, y acepto también esa como serendipia del pues, Por aquí me fui, por aquí di y Hoy en día puedo decir de paso que yo soy quien soy gracias a México también, ¿no? O sea, como que hay algo ahí que, que tope aquí muy bonito. Pero fíjate que en lo que trabajo ahorita es un derivado del haber pasado justo por física y economía. Porque como tú no ves nada, entonces aprendes a programar desde muy joven en estas carreras. Y en eso eh, mi primer trabajo fue haciendo websites para gente, ¿no? Como subcontratada pues lo que luego descubrí, le llamaban agencia, no? O sea, es como que comencé a contratar gente y no sé qué. Entonces Yo estaba desarrollando eh, websites que le vendía a marcas. <ríe> esto estamos hablando de 2003, 2004, no? Cuando el community management no existía. Y el tema es que me frustraba mucho que yo le vendía los websites a las marcas y los dejaban todos abandonados. Entonces comencé a contratar gente para escribir cosas para los websites, que luego me cuenta esto era un esfuerzo de hacer contenidos. No, y como había más dinero en eso que en hacer los websites, entonces me especialicé solo en los contenidos. Y un tiempo después me di cuenta y me percaté que ser los contenidos era bastante más entretenido que hacerlos. Pero ahí es, ese es el hilo. Por eso es que este, nació en Colombia. Eh, este estudió física y ahora es youtuber mexicana. Sí, como que se ve ahí. Eh, porque te iba a preguntar cómo acabaste siendo comediante. Pero sí, ya no, me ya estás ni diciendo, comedia yo. hago, sabes solté la comedia. De hecho, la comedia. Eh, a, a ver, yo me tu, tuve muchos acercamientos con youtubers grandotes, gente muy bonita de paso, eh, porque entre estas cosas parte de mi agencia fui manager de youtubers y por un tiempo muy cortito no trabajé con gente súper espectacular. Caso más especial de todos los polinesios, por ejemplo. Estoy hablando de 2014 con baby polinesios todavía son baby, pero entonces peor. Y el tema es que eh, no por ellos, sino por ver cómo era la gente que estaba entrando a YouTube en ese momento, como que está este, este clásico sentir de esta gente no sabe hablar, no o esta gente no sabe producir y demás. Y, y en últimas esto no es necesariamente lo que te lleva en YouTube, no como que YouTube o sea, yo es gente que graba como si estuviera en la regadera <risa> y, y todavía tiene millones de views. Entonces claramente producción no es lo que dirige tus contenidos ¿no? o que la gente te siga. Pues, pero de todos modos yo tenía esta inseguridad de no, que no quería ser esta persona, como no venía del mundo de las cámaras, no quería ser esta persona que no supiera presentarse frente a una cámara o en un escenario o, o en público o hablar, no? Y, y para aprender a hablar en cámara, como tampoco vengo del mundo de la comunicación, <risa> opté por aprender a hacer teatro, impro y le dediqué mucho tiempo al teatro impro y la verdad es que estoy muy casa de mi cabeza con el teatro. Tengo tatuado aquí un yes, and, o sea, soy de esa, de esa corte de persona. En el proceso me di cuenta que de aprender teatro e impro a subirte un escenario, hay un hoyo titánico. Entonces una vez una comediante, la Kiki me susurra a la oreja, debería de hacer stand up, que hay escenarios open mic miércoles, jueves, viernes y si te chachareas ahí con algún comediante, tienes un sábado de abril, no cuatro escenarios a la semana. Y no se me olvida que Kiki me dice si no te vuelves comediante con cuatro escenarios de la semana. Hay que hablar, <risa> no? <risa> eh, entonces por eso salté al estando y descubrí que el estando pues ya hoy en día más, pero en ese entonces ya aún todavía ya había una industria, ya se pagaba, ya no. Eh, y por eso me comencé como a mover por ahí como estando pera, aunque el corazón era improvisadora, pero eso era una maña para aprender a hablar en cámara. <risa> y hasta hace muy poquito lo rendí. De hecho, hace como un año y medio, ya casi dos. Ya tuve un momento de Ofelia se supone que ibas a ser youtuber, <risa> no solo digital. Y, y solté la comedia. Me dio mucha alegría que porque pues, caí así como activista y Ophelia, eh, este espacio de la diversidad trans en el escenario me pesaba mucho de dejar, porque porque si sí se volvió muy presente, no? También era parte de. Pero um, tengo una amiga muy de corazón que un día se acerca conmigo y me dice no sé qué hacer, me estoy quedando sin trabajo eh, y hoy en día se sube el escenario. Elisa Sonrisas, quien tiene una carrera espectacular. Elisa eh, medita mis videos en YouTube. De hecho, y, y le tengo todo mi cariño, todo mi corazón, y ver que Elisa comenzó a tomar camino y que luego comenzaron a aparecer más personas de la diversidad. Para mí fue como un my job here is done. Me <ríe> fui por la ventana y dije no más comedia. No quiere decir que ya no sea comediante, sino que en esencia no era el camino que yo quería perseguir como de desde ceros. No quizás después vuelvo, eh, pero ahorita le tengo el ojo muy puesto al tema de digital y en la pandemia, pues la pandemia ayudó mucho a toda la gente que estaba en, o estamos en digital. Entonces eh, sí, no, no, no ayudó tanto a la comunidad estando pera, pero no, sí, es verdad. Sí, total. Eh, no, la verdad es que eh, a ver mi pareja hace música ¿no? y, y está en Nueva York. Y me acuerdo que en mayo del año pasado ya se estaban diciendo internamente como entre músicos y músicas, los escenarios vuelven más o menos espera para octubre del otro año de este año. Afortunadamente volvieron antes hasta ahorita, pero aún así es que de repente te digan, vas a estar un año sin trabajar. Es como de que quién aguanta eso? <risa> no, no hay como, no hay como. Entonces toda la gente que tenía trabajo explícitamente formado para estar en escenario. Hijo, mis respetos, no? Como que yo afortunadamente tenía dos patitas en YouTube porque en febrero tomé la decisión de ya, ya 100% YouTube eh, del año pasado. Pues, pero bueno, todo eso para decir que, que, que, entonces ya en mí, como que no, no, no rolo por la vida con el, con el sombrero de comediante eh, o de stand opera, pero eso está por ahí también, no? Como que eh, a fin de cuentas, una no se puede quitar ahí la no le, O sea, sí yo sigo guionando, me explico. O sea, o sea, sigo teniendo unos momentos de regadera, no mames, ese remate está buenísimo y bien, lo noto. Entonces, ¿quién quita que eso después caiga o aparezca? Pero ahorita ahorita me, me vengo más como youtuber y me lo estoy gozando un chingo, porque la gente piensa que todos los youtubers están pendejos de amadres. Entonces, ahora voy como a, como me invitan estos, bienvenida al foro de, este, no sé, aseguradoras de México, Una, unas cosas así como que súper secas. Hola, soy youtuber. <risa> no, y que como que youtuber. Sí, sí, sí, yo, yo vivo de hacer videos para YouTube, ¿no? Y, y, y se les rebasa, les rebasa porque piensan que, que youtuber es, no sé, güey, Rick está haciendo un live stream de violando a alguien, pero me explico este... <risa> Cancelado Ophelia por un comentario. <risa> eh, pero bueno, fue, fue un ejemplo, fue por, fue por ejemplo, decir cualquier cosa. Ejemplo. Sí, exacto, fue este es impro. Eh, pero me entienden, no? Eh, este la gente piensa de verdad muy, muy mal de los, de los y las youtubers cuando la verdad es que hay un chingo de youtubers. O sea, hay un personaje que es influencer con cuatro millones de suscritos en su canal que enseña matemáticas. Es youtuber y es influencer. Claro. Pero cuando se dice la palabra youtuber, la banda piensa en. Nombre aquí su youtuber favorito, pendejo, ¿no? Es que hubo como este boom de YouTube hace unos años que, bueno, hace ya varios años, pero eran mm -hmm. bloggers, era Whatever Tomorrow, este, Pepe Problemas, que era un poquito <risa> mucho más, este, pues no tan intelectual. Pero si ya si le rascas a YouTube, encuentras gente que te habla de literatura, te habla de historia. Mi hermano que es carpintero sigue a güeyes que construyen cosas impresionantes y que son, mm -hmm. no sé... O sea, no sé Sí, qué. Es, es que está bien cool yo todo, todo el mundo ha aprendido algo en YouTube y aún así te digo algo eh, justo como dices, el contenido no es tan intelectual, pero hay algo que decir ahí por a ver si la vida está horrible. Igual y tú quieres llegar a la casa y ver un güey llenarse la boca de malvaviscos. Y me explico. Y del otro lado, una vez vi una entrevista donde le dijeron a un youtuber así pues, que, wey, es que hacen contenido bien pendejo ¿no? y él se voltea y dice a ver, yo llevo ahí como siete años y ahora tengo tantos seguidores que ustedes me invitan y me piden a mí que yo tuite. ¿Quién es el pendejo? <risa> no, y fue de Hugo. <risa> eh, Claro, entonces, también. No, como que hay algo ahí que eh, este yo creo que si o sea, luego ves el dinero que generan estos youtubers masivos y es de pues claro, wey, por ese varo, por supuesto que te vas a meter al chisme y por supuesto que te hicieron la boca de malvaviscos. Entonces no, como que tampoco. Tampoco los culpo tanto, ¿no? aunque, aunque digo, excepto los sí, casos no. ya criminales y, y crueles y estas cosas. Pues por supuesto, la gente sí está pendeja, pero, pero hay youtubers que dices es de que tu video de hoy fue vamos a ver si que pone el refri o no. Sí, güey, pero ese video <risa> le dio dos mil dólares y es de como pues güey, <risa> sabes? Güey? Por por mil dólares. Yo me meto al refri a ver si que pongo. <risa> claro, ¿no? y aparte es gente que aprende un buen de cosas del futuro, porque de repente ya hay gente que sabe más de cómo monetizan las redes y las uh -huh. campañas y todo eso, nada más por estar en redes subiendo videos de que hay en mi refri, que mucha gente total, o sea, mucha gente que igual estudió este cosas especialistas en marketing, no o sea como cosas más clavadas en esos temas, pero como no están como uh -huh. tan inmersos en este mundo de los influencers, esa gente termina sabiendo más. Total, sí, total. Sí, es como ese momento que te das cuenta que hay un chingo de comediantes que venden re bien porque tienen una buena estrategia digital. ¿Sabes? No. Sí, y todo. bueno, estamos en un mundo en el que le puedes preguntar a un niño chiquito. Yo lo he hecho. ¿Qué quiere ser cuando crezcas? Y te dicen yo cuando crezca, quiero ser youtuber. Pues sí, total. Y, y entonces este, este cuento hay como los DJs de antes. Pues sí, seguramente había una sobredosis de DJs en los noventa dos miles, pero no dudo que, o sea, no sé, había DJs millonarios, sabes no como que claro. <risa> no es, es como eh, no sé qué DJ épico dos milero. Había tipos por lo que me explico. Como que um, del otro lado también hay un, pues a lo mejor es porque eso era otra carrera que, que gustaba de meritar, porque lidia con el entretenimiento, no todo lo que lidia con el entretenimiento por lo general se sataniza como comediantes, evidentemente ubican. <risa> um, pero bueno, youtuber, youtuber es una gama más, no? Y me lo gozo, me lo gozo porque eh, andar por la vida, no más dándole la vuelta, porque siempre me llevan con esta como como Felipe Pastrana, la de Forbes, la de BBC, no? Y es de sí es youtuber, no? <risa> es <como risa> o sea, me acaban de dar un premio que es eh, estoy en la lista de las 40 mujeres ejecutivas de México del 2021 eh, luego el Grupo Mundo Ejecutivo. No son cualquier 40 personas que están ahí y, y yo estoy ahí y yo así de ubica que mi oficina es mi casa. Mi team de trabajo es en Zoom. Cuatro personas y eso. <risa> no, toda, nadie está en empresa. Eh, y, y lo que yo hago es grabo videos y los edito yo aquí en Final Cut en mi casa y hago unas transmisiones aquí en este set. Ya. Esa es la mujer ejecutiva Ophelia Pastrana eh, y me lo gozo, me lo gozo mucho porque eh, y en últimas, por lo que más abogo en mis contenidos, en mis espacios, de paso tengo, estoy muy pelea con mi comedia. Justo por eso eh, es por esto del tema del pensamiento crítico que luego me dicen de cada tu canal y yo así de hay tantos temas que no sé, pero trato de trabajar siempre el pensamiento crítico, no como que a mí me choca, me caga, odio, odio la palabra influencer. Me toca usarla porque es mi descriptivo. No es como de, de gente que no hay otra palabra para escribir esto. Y es bien divertido porque luego tiene estas definiciones. Influencer, persona que no es famosa, pero tiene seguidores y es como de bueno. El punto es que el odio la palabra porque implica que la gente es influenciable. No es como que, como que si hay influencer, hay influencia y es de, no, no. Es de y ahí el pensamiento crítico de los otros es cuál. ¿Dónde queda? A veces me pasa que me escribe gente y me dice, Ophelia, ¿por quién voto? Así de plano, ¿no? Yo así de... No, no te puedo decir, ¿sabes? O sea, yo te puedo... Sí, eres influencer, influenciame. <risas> Exacto, dime qué pensar. Entonces, por ejemplo, en mis videos todo el tiempo digo, duden de mí. Y si dije algo mal y ustedes fueron a investigar en algo, para corregirme aquí en los comentarios, uno, por favor, haganlo. Y dos, qué bueno, porque quiere decir que fueron a investigar algo. ¿Me explico? Como que yo gano igual, por así decir, ¿no? entonces eso es un poquito de lo que trato de trabajar en mi canal y es nerd de muchos modos eh, sobre decir que ni de lejos es comedia pero pues aún así trato de pasarla bien pero en eso estoy ahora no como que como que sí me salta mucho que la vida de influencer digo yo como influencer es una influencer pequeña no o sea es que hay gente que tiene <ríe> a veces me meten en campañas y, y así yo pues, tengo seguidores y un buen de gente en mis redes sociales eh, gracias de paso a la gente que se suscribe Um, pero luego voy y miro y así de yo. O sea, el, el, el, el, el escribe mi pareja. Soy la única persona en la campaña. Déjate que no tenga un millón de, de, segui de seguidores en Instagram, que tenga menos de 5 millones de seguidores en Instagram. No, y todos en 5, 7, 10 y yo así. Hola, dale va a poner un tweet ah, no lo va a ver a ustedes. Sí, ya. o sea, nosotros somos un granito de arena flotando en el universo. Es que, es que, es que, si es que, sí, luego las audiencias que manejan estas personas son masivas, mas sí. masivas, no? Y, y pues de razón tienen ese poder de ¿no? de, de desmadre, porque es que literal dicen no la y lo que televisa. Me explico como que mm, es, es muy divertido convivir con estas personas porque igual siguen siendo gente que no, o sea, no saben, no saben de nada. No, excepto sus videos y hacer su contenido, pero el resto están así como en la lela de yo no sé qué voy a hacer, yo no sé dónde, de nada, güey. Pero luego del otro lado tienen en su teléfono eh, este poder ¿no? de, de, de humillar a no sé, TV Azteca con un tweet eh, y, y, y les pregunta si es de ah, no mames, se puede bloquear el teléfono, güey. Sabes como con clave. Wow, como, como que, como que. Sí, este, digo, de, hay unos muy chambeadores, por supuesto, los polinesios en particular. Este, yo creo que son los youtubers que más chaman que conozco, pero sí es muy cabrón ver cómo esta gente es como es como One Punch Man de las redes, ¿no? Un poco como. Sí, justamente. Que además creo que tú estás del otro lado porque tú eres muy inteligente, eres una mujer muy preparada, muy inteligente y que además no puedo, no puedo dejar que el podcast, este episodio concluya sin tocar este lado de la nerdés de, de, de Ofelia Pastrana porque. Off y yo nos conocimos en un Open, cosa común para comediantes, Off y yo nos empezamos a llevar más en la Mole Comic Con, cosa más de ñoños, y luego de repente voy viendo el, el Comedy Central de Off. es como de, hmm, ese uniforme es como el de Ujura, ¿no? Ese es de Star Trek, luego Ophelia como, ando armando un equipo de esports de puras mujeres, y digo como, guau, wow, o sea, este es, este es activismo geek, o sea, aquí veo una representación geek fuerte, Sí, porque ya tienes ya o sea, una, dices bueno, a lo mejor es coincidencia, porque pues es física, está rodeada de nerd. pero ya si sí te la encuentras en la mole y si para grabar para Comedy Central va con un uniforme de Star Trek ya. Me gozo mucho, mucho, mucho hacer estos como yo les llamaba cosplay casuales. Ya no, ya no lo hago tanto, no, pero tipo de justo no una playera roja, este jeans negros ¿no? y, y este no, como que no te das cuenta, pero sí es un cosplay solamente para andar por la vida. Y justo ese día llevo un vestido rojo. Eh, ya lo tengo más completo, de hecho, y, y lo uso así como más de vez en cuando. Pero desafortunadamente el equipo de esports no furuló, pero es porque también conseguir a mujeres trans este, para cualquier cosa reunir a 10 mujeres trans. Las mujeres trans son la amenaza para el deporte. Es como de güey, ni siquiera es suficientes para hacer un equipo de fútbol. Sabes? Es como <risa> Y, y en su momento, pues no voló tanto. La verdad es que fue algo que no salió, pero, pero si sí, yo, yo trato de llevar como está, como de, de vivir muy a gusto con, con esta nerdez. casi que un poquito traigo este mal viaje de desatar la nerd de lo corporativo. No como que hace un poco de güey, es que estás como nazcareándote, no como, como, como que no sé si es que realmente quieres conectar con ese símbolo que te usaron porque es un logo, no? Y cuando digo lobo logo es este, no sé, es el rostro de un personaje, no? Que pues es una forma de logo, por así decirlo. ¿no? Eh, entonces traigo como este mal viaje de, de, de cómo desenredar eso y, y enfocarme como en los fundamentales de la nerdesa, no <risa> sabes? Como que qué nos enseña One Punch Man acerca de la vida? Por dar ejemplo, ahorita que lo mencioné. Eh, entonces, eso pues soy yo ahora, pero en últimas sí. Yo, yo siempre digo en mi show en vivo que en mi espacio en YouTube se trata de nerdear un poquito más allá de donde sea socialmente aceptado eh, para ver si acostumbramos a la gente que se puede nerviar. y me gozo mucho el ver a las personas que son re que te me ganar, pero que no lo saben, como justo la gente de la comida, ¿no? que no se sientan nerds, pero <risa> no. eh, eh, hace nada me retaron. Bueno, no me retaron. Estamos hablando justo de este tema y me dijeron que se puede nerviar de todo. Y, y como que estaba aquí en mi set y yo pues vi cables, no entonces hice asociación y yo les dije se pueden herder hasta de cables si quieren. Acto seguido y me tienes en un episodio entero hablando cuatro horas de cables, eh, que si lo piensan, son un milagro de la tecnología, el desarrollo de la humanidad, no es. Tienes un conductor enredado, no sé, es pues un material que no conduce, lo no conduce tan bien. Eh, y mágicamente pues llevar electricidad de, no sé, desde Bogotá hasta Buenos Aires, ¿no? Claro, ¿Qué? y la humanidad evolucionó y trabajó tanto para crear los cables y que los cables nos dieran la maravilla para que después la humanidad tuviera que evolucionar para deshacerse de los cables. Total. Como ya logramos esta maravilla con cables, ahora quiero mi control <ríe> lejos del PlayStation. Anda, anda. Sí, total, exacto. Y, y entonces. Eh, eh, es bien divertido ver cómo si hay gente muy clavada en los temas muy, muy, muy, muy, muy específicos, muy específicos. Hay gente que eh, puede hablar horas de eh, eh, Wacom versus eh, Mouse versus no. Este eh, el otro día me decían que hay este mouse verticales ahora eh, eh, no y, y, y es como de si sí, hay gente clavada con eso. Es más, hay gente muy nerd de el mundo del mundo de la construcción de teclados. Um, hay teclados que primero que todo está este debate de los teclados mecánicos, ¿no? que son todos ruidosos, eh, que son los que están los ochentas, que son muy buenos y, y además duran para siempre. Entonces también por eso como que están muy presentes. Pues hay gente que los diseña, pero entonces hay como diseñadores de teclados que eh, le dedican o sea, horas, días a planearlos y este se, se mandan a hacer. Y luego como son hechos a la medida, estas cosas pueden llegar en, Tres meses, cuatro meses. <risa> eh, y esto existe. No sé si perdimos a, a Héctor. Sí, sí, sí, a de Héctor, repente sí. Que esa sonrisa lleva sí, ya ve. <risa> Pues va a decir Ofelia. yo pensé que estaba lidiando con profesionales. No, ahí siempre está este dicho. Si no hay falla, no es stream. ¿No? Cierto, la neta. Y, y, y como que también aprecio mucho eso, no como que tuvimos. A ver, yo me gusta mucho el trabajar con la gente que en el aspecto profesional de la producción, no como que el día que te percatas que los noticieros son un video en vivo, grabado y editado en vivo, porque una claro. performance no sea si un poco de wow, no no la cagan y cuando la cagan es manejable, no millones de cámaras, prompter, todo, todo el material está hecho, no sé qué, y lo sacan y sale en veintitantos minutos y adiós, no nada de se lo lleva el editor y en dos días no nada salió como salió. Entonces es impresionante, pero luego el otro lado creo que. Creo que no quiero decir que sean perfectos porque luego meten las patas de más muy divertidos. Pero el, el como nada, el como en el internet. Todo el mundo tiene pedos, güey. Sabes como que me gusta mucho más eso. No sí y luego la, para cagan... la luz de acá, la señora. Y si piensas como cómo es posible que no la hayan cagado así antes. O sea, esto es, es muy fácil <risa> en vivo. Es sorpresivo total, total, que total. Hay un buen de videos en YouTube de presentadores y presentadoras que van sobre la marcha. Entonces están leyendo el prompter y lo que diga el prompter lo van a leer. Este y, y la cantidad de eh, tipo bromas, no gente que es último día en el canal, entonces le tira barra. Me estás diciendo que dicen cosas así como les voy a decir la verdad. Sí, paréntesis, pausa dramática. <risa> Anda, este eh, eh, hay un caso eh, de un avión choca eh, y entonces están explicando los nombres de las personas que sobreviven el accidente, no. Y entonces son nombres de personas asiáticas. Y entonces es el, es el capitán Something Wong, no? Luego, este el, el pasajero We To Low eh, Bang Ding ao, please help. <risa> Sabes? Y esta persona no se percata que no está leyendo nombres, wow. sino que está leyendo, no porque está escrito W I T U L O, We To Low, no? <risa> y es como de uy no te estás escuchando o Qué? sí, como um, que el cerebro pero se le tiraron al prompter. Sí, están leyendo, están leyendo y, y eso es su trabajo también, no? O sea, leer y eh, sobre eso les va, um, que también da un poco de miedo, no? Porque es un poco de que pues como no son personas, sino son robots de la lectura ¿no? y la pronunciación, no? Pero, pero eso le, por eso digo que me gozo mucho el Internet, porque es que de nuevo es que hay gente que saca el teléfono ahí en la playa, no se ve ni madres, pero hay como así la onda, Ay, qué chido. Fuimos a la playa contigo, no? Y eso me parece mucho más bonito. Aprecio mucho los fails del Internet. Es un chorote para decir este aprecio mucho que se quede porque como, también hay muchos como dicen, somos seres humanos. Güey, ¿no? es como... sí mira, por, por lo menos aquí nada más se nos fue la luz que no había pasado en, un, en casi un año del podcast, uh -huh. pero hasta ahora nadie se ha metido su computadora al baño y se ha bajado los pantalones en, en alguna transmisión. Entonces creo que vamos bien, vamos bien, vamos bien. Este jimo eh, eh, que antes estaba en el triste turno. No sé si conocen solo el nombre. Himo. tenía sí, un show que del universo. O... <ríe> no, pero podría, podría haber sido Himo y los somos del universo. Podemos hablar de eso ahorita. Este Himo hacía una, una hacía transmisiones desde el baño. Entonces ella se sentaba en el baño y ponía el celular y desde ahí transmitía. Y qué pedo desde el baño. Y dice, porque. Y, y, y lo primero me dices, tiene muy buena acústica el espacio, tiene buena iluminación también. Eh, pero además, pues es el espacio más personal de todos. Entonces vamos a compartir el baño. Estoy sentada y dándole y tenía como este props de baño y demás. Entonces esas cosas pasan en el Internet. tipo. <ríe> sí, total, total. Pero bueno, este. Digo, en qué íbamos, sí, sí. de qué estamos hablando antes de que tuviéramos nuestro break? La, la falla sí. técnica. Estamos hablando de que se puede ñoñar de lo que sea, incluidos ah, sí. cables. Pero siento que estamos como clavándonos muchísimo en como ya algo más técnico. Y a mí sí me mata de, de curiosidad. Así como cuáles son tus fandoms? Porque ahorita dijiste vamos a hablar de los amos del universo. O sea, ni hemos tocado tu fanatismo de por qué estabas haciendo el la conque. Claro. O sea Star la, Trek. qué sé yo La mole creo que fue. Pues la mole, sí. Eso, ese... la mole. La verdad es que me gozo mucho la cultura nerd en general. Eh, también me quería en esto y vengo de. Y, ok, entonces todo aquello, lo espacial es lo que me ha despierta mucho interés y, el, y soy fan de Star Trek. Eh, por eso es un espacio cultural muy bonito, tiene propuestas filosóficas muy entretenidas eh, por ñoñas que sean y pendejas muchas veces, pero pues hay mucho que hablar de Star Trek y puedo dedicarle un rato a eso. Pero eh, últimamente y sobre todo porque es que entras a la vida trans y te avientan al, a la vida de la diversidad no nada no es queja al revés me lo tengo una bandera acá puesta no acá atrás eh, pero entonces me ha tocado eh, desenredarme un poquito en todos estos espacios que han sido extremadamente machificados que antes pues simplemente no los no me calaban tanto no así que últimamente también me ha divertido mucho en observar un poco este tema como de eh, el mundo queja, no es este. Justo hablamos de he ahorita y cómo eh, hubo este insulto de que de que la nueva, o sea que me parece la vi está otra bonita güey. y no, pero, pero hay gente que es de pero por qué le dedicaron tanto tiempo a una mujer? no? Y es como de. No sé, te das cuenta, pero además, o sea, eh, <risa> yo, creo que si, yo creo que si nos sentamos a contar los minutos que aparece, Igual y a lo mejor tampoco es tan prominente, eh, pero el y punto he es Man que sale bastante. O sea, siendo sinceros, he sí sale. Sí, no, total. Y está este otro, eh, este otro personaje que, en fin, hay, hay un fin, hay un sinfín de vatos héroe que los muestran en su posición de héroe glorificado. Nada, no es queja sino simplemente que los muestran así. Pero lo que les salta es ver a una mujer, no? Entonces me estoy gozando mucho como que las dinámicas sociales también relacionadas con el cómo nos estamos enredando con la diversidad, que es no solo obligatorio, sino encima de eso inevitable, no? Porque si la idea es masificar los contenidos, lo único que puedes hacer con tus contenidos es diversificarlos, no? porque Porque si no, entonces sería contenido solo de nicho. Es como eh, si tu empresa favorita mexicana de producto local, nombre en la que quieran, quiere lanzarse en Estados Unidos, pues va a tener que cambiar el producto un poquito ¿no? o mucho. <risa> Entonces lo mismo pasa acá. Tenemos un producto que está hecho establecido, pues que ahora queremos mega masificarlo, pues que hay gente por fuera de lo que se hacía antes. Y Entonces, ahora que ¿no? Yo creo que todo esto es inevitable. Entonces, me gozo mucho ver las dinámicas sociales de estos espacios como consolidados y, y el gatekeeping que representa estas cosas y observarlas y documentarlas eh, me, me atrae mucho. Pero mis fandoms, eh, o sea, lo que más persigo es Star Trek, la verdad, eh, por menos de motivos y también, de paso, es una expresión de la diversidad. Star Trek, de su filosofía base. Eh, es una serie que existe para maravillarnos con lo diferente, no? Eh, entonces eh, construyo mucho desde ahí. Y todavía me sigo representando con eso, no? Como que además también hay tanto material, o sea, hay series y series, y ahorita hay más ¿no? <risa> eh, y películas y películas. Sí, entonces sí, sí. Eh, está bien, ha sido bien divertido, darle, darle como mucho seguimiento a mi vida de Treki. Eh, pero, pero eh, yo creo que de, de ahí en en digo eh, todo lo demás han sido como gustos pasajeros pasajeros, no, como que le di con buen de tiempo tiempo eh, fui muy, muy, muy, muy muy no, no, un no, rato, pero, pues, es un pues Pero un no, no, no, no, no, no, un fandom que persiga. Pues eh, y por mucho tiempo, la verdad es que también no, no, no, no, no, no, no, no, alcanzaba, pero acá atrás tengo una coleccioncita de consolas. Puede que no se alcanza. No sé si esto está grande. El video también para transmitir vagamente sí, sí, se alcanza sí, a, a, sí, es a distinguir. Tengo mi fondito borroso, pero pues este a ver, a ver, creo que esta va a ser mejor. Aquí está. Entonces esto es un Dreamcast ahí en Super Nintendo. Esto es un Xbox, Xbox, Xbox, acá, otro Xbox aquí hay otro Xbox. Eh, este y pues nada, todos estos son pilas de juegos de Super NES y demás. Y esto lo, lo traigo conmigo desde hace mucho tiempo eh, por, el moro, por el mero gozo de uno. Pues es la niñez hecha píldora todos funcionan, a veces los conecto juego, pero del otro lado también, porque como eran juegos con tantas restricciones, tienes tanta memoria, tienes tanto espacio, tienes... entonces se inventaban modos muy creativos de solucionar esas cosas y me gozó mucho de eso. No, la música chiptune es buenísima, pero es buenísima porque tienes que tener gente muy buena escribiendo esa música porque tienes un rango dinámico mínimo, mínimo de cómo escribes esas canciones. Porque no sé, hay casos donde, por ejemplo, no puedes saltar más de tantos en la octava entre cambios de nota y nota, pero es como escribes música, así, dale, <risa> ¿no? Eh, y entonces salen cosas buenas eh, al tra trabajar entre sus límites. Eh, los logos de algunos Sonic en Sega están hechos considerando que la consola se va a colgar cargando la imagen porque está pesada y usan eso para ralentizar el logo y que sea medio borroso. No, <risa> wow, haciendo una cátedra esto de o sea Ya está, está como dándole está haciendo la explicatriz que eso. Un... <risa> Entonces si ¿sí ves un panorama como esperanzador en cuanto, en cuanto a la inclusividad y todo en la comedia, en la cultura popular, en la cultura geek. Sí, pues en la comedia hay que desenredar ahí eh, un problema muy literal, filosófico del por qué existe la comedia, que es bien complejo de platicar. Eh, a ver, la eh, si le quisimos, si quisimos explicar a alguien por qué nos reímos, hijo, el problema no es como yo no sé. Yo le digo, eso, ¿no? es una situación muy tipo Star Trek hablando la data, no el androide que no entiende nada. Es de pues abres la boca, exhalas aire y suena, no? ¿Y, y por qué? Porque tu cerebro estaba tratando de predecir algo y te dijeron algo que era de ese estilo, no más que tenía pensamiento lateral. Entonces te sorprendieron y esa sorpresa te dio. Risa. ¿Qué es esto? No, qué significa? ¿Por qué te estás riendo? que es la risa? Es muy difícil y para rematar la risa es algo que eh, funciona muy bien para fines eh, evolutivos, no? Porque eh, pasan cosas horribles y las podemos decir en los chistes entonces o comunicamos cosas. Entonces hay mucho ahí que rascar al por qué existe la comedia. Está este famoso cuento que hay, hay un libro por ahí que se rolaba entre el mundo estando peros de creo que se llama Darío Stiberi, que se llama Hispano al comediante donde hablan de cómo la gente en el ámbito activista no puede convivir mucho con la gente en el ámbito de la comedia, porque la comedia por definición racionaliza los hechos, no mientras que el activismo eh, le habla los sentimientos y el ejemplo que da es el de creo que es un barco que se hunde y, y los sobrevivientes entonces están en las noticias ¿no? sobre como seis y dice cómo la gente activista va a apelar los sentimientos que sientan empatía. O sea, qué tristeza. Eh, no, no se sienten mal por las familias de la gente que no se yo no sé qué. Entonces que la persona comediante va a hiper racionalizar el hecho y va a decir ay mira, los que se salvaron estaban pelones. Será que nadaron más rápido? <risa> <risa> no. Eh, y entonces habla de cómo no pueden convivir con mucha facilidad los espacios activistas con los espacios de la comedia. Por eso, porque eh, la comedia apela al, hiper, al, al racionalizar, no? Cosa que yo en ese momento cuando leí esto me acuerdo que tuve un momento de, wow, es, un, es, un, es una barrera sólida, ¿no? Luego comenzaron a aparecer comediantes que en esencia hacen como este jazz de la comedia, que desforman eh, lo que propone la comedia y deforman lo que propone el activismo y te presentan cosas como Nanet, que es un espacio comediante activista que educa y que la gente activista se pregunta eso es activismo y la gente comediante se pregunta eso es stand up, no? Y entonces en eso yo creo que hace su trabajo muy bien, pero la verdad es que son muy pocos esos espacios, no? Como que lo que genera eh, comedia sana, inclusiva y demás no sé qué arruina mucho humor del humor que conocemos. Hay que hay que reconsiderar ese humor, pero pues. Es como si, si, si tu comedia es solamente lo que cae en el. En el open, eh, Imagínense si hiciéramos un restaurante así. No voy a vender los platos que vendan. No pongo 10, luego quito 6, dejo 4. Pues tu restaurante le va a ir bien porque tiene todos los restaurantes, todo el pronto, los platos que venden. Pero en qué momento propones? No <ríe> me explico. Eh, eh, y entonces esa conversación es bien compleja y sí creo que de aquí a futuro, claro que por supuesto vamos a tener comida cada vez más incluyente, no más porque cada vez hay más gente que puede ser comediante. No, Está padrísimo, porque sí, sí es como esperanzador entonces el panorama, porque si estamos en un momento que ahora sí creo que es la palabra más apropiada, estamos en un momento de transición ¿Mm? como cultura, sí. como especie, como comediantes, como, como explicatrices y explicadores, creo. Y creo sí, que total, el total. futuro pinta padre. Y, y además, que... además fíjate que se ven destellos de esto en las redes sociales. O sea, yo por ejemplo, eh... Para la gente que hace impro, yo siempre, a veces me y yo durante la pandemia, no es que hago yo, mira, en el Inter haces TikToks, porque ahí puedes ensayar personajes, ahí puedes ensayar chistes, material. De hecho, yo tuve una rutina que el 80% del material eran tweets, solamente, o sea, lo probaba en un tweet, caía muy bien en el tweet y entonces de ahí anotaba la idea y el remate para presentar, ¿no? Entonces, viendo que en TikTok sí hay toda esta diversidad chistosa. <risa> Eh, sí, para mí sí es un es un no es, no es un cuando llega es un esto ya está acá nomás es cuestión de que comience a ser tantito más mainstream. Eh, pero si sí hay una labor si sí va a haber un tema como raro porque la gente que ahorita es masiva pues es gente que viene muy desde como esta como esta comunicación muy hegemónica que eh, preveo ya sucede no que hay respuesta no ah ya no se pueden decir chistes de cualquier cosa este tipo de cosas no como que es un poco de pues antes no podías tampoco, pero pues lo hiciste. ¿no? Pero bueno, da gusto ver que sí, sí se ve la luz al final del túnel y estamos llegando al final de nuestra. Tenemos mucho todavía de qué platicar, mi querida Ofelia así que te vamos a súper comprometer para cuando nos podamos juntar, cuando nos deje este maldito bicho invitarte de nuevo al podcast me parece lo máximo sí. este yo acá podemos seguir hablando de tu, tu, tu propósito venga oye pues bola de nerds ya saben si por pura casualidad resulta que no siguen ofelia para están apareciendo sus redes ahorita en pantalla muchísimas gracias of, por caerle aquí a nerviar un ratote te lo agradecemos muchísimo y pues ya te, te comprometimos aquí enfrente de la bola de nerds para que regreses pronto Súper, sí, y este, eh, siento que solo me presenté y no nerdeamos. <risa> Pero abar abarcamos cosas de la nerdez, o sea, como que creo que ya la gente va a como captar que, sí, todos podemos ser ñoños, hasta el güey más fifas que conozcas, sí. que sí, se sabe la, la alineación sí. del Barça del 96, 97, 98, es como, güey, ni yo la alineación de los Avengers, o sea, eso es ser <risa> nerd, o sea... Total, güey, total. Una vez estaba hablando con alguien que me decía es que ya son demasiadas letras en el algoritmo. Así de güey, te sabes todos los planetas del universo de Marvel. No, cómo no te puedes aprender las letras? ¿No? o sea, es como que es un tema de sí, sí. Eh, pero sí tienes toda la razón. Sí, la banda, la banda más fifas de toda. Igual a veces el nerdean durísimo, durísimo y, y recuerdan ese gol del 94 y cómo era y por qué y la situación marital del goleador y es con... sí están nerdeando, no Y sí, es esta pasión nerd pero de verdad muchas gracias of. muchas gracias por venir aquí a nerdear un rato a, a compartirnos también de esta presentación tuya que además fue muy este pues fue muy catedrática para nosotros Sí. Tu llegada. Sal salimos sabiendo algo nuevo cumplimos la, la máxima de aprende algo nuevo todos los días este aprende algún nuevo dinero, dirían por ahí. <risa> muy bien, muy bien. Pues muy, de, muy, muy bonito estar acá. Muchas gracias. Eh, y eso nerdimos a gusto. Si alguien por ahí que esté viendo, escuchando estos trek y escríbame nomás por saber mera curiosidad, la verdad es que México, México tiene un hito Trek. Eh, existe un físico, un físico que descubrió todo Star Trek. De hecho, tal vez hice ficción del espacio sucede porque tenemos viaje más rápido que la velocidad de la luz, no? En Starter tienes la famosa velocidad Warp. Existe un teorema o una forma en la cual posiblemente podríamos tener ese tipo de viaje Warp. Y existe un físico mexicano de apellido Alcubier que lo propuso y el cómo podría funcionar, digo, matemáticamente hablando. Y entonces están estos temas de gente tratando de investigar cómo se podría construir. De hecho, de hecho, eh, le llaman la métrica al cubier, o el cubier drive. ¿no? Cómo funcionaría el motor al cubier, hecho por un o sea, diseñado por el cerebrito de un físico mexicano que es y va eh, a las convenciones de Star Trek a hablar del Warp, eh, pero es la única propuesta posible de cómo esto se podría llegar a hacer aquí. ¿no? Entonces, wow. Es muy divertido eso, pero bueno. Buenísimo. Ve, ve apenas. O sea, se cumplió la hora y tenemos tema de para nerdear para rato, pero, pero una vez más, mil gracias Ofelia Pastrana por acompañarnos aquí en Nerdos Podcast. Ya sabes, aquí tienes tu casa y te lo agradecemos mucho. Así que, hola, nerds, gracias a ustedes por escucharnos, por venir a ñoñar un rato y ya saben que aquí tenemos puros invitados de calidad, así que cáiganle semana tras semana. Yo, para Nerdos Podcast, fui Héctor García. Yo soy Fink y el día de hoy nos acompañó Nadie no más y nadie menos que Ofelia Pastrana. Explicatriz. Usualmente les decimos sean buenos, sean ñoños. Hoy les diremos live long and prosper. <risa> live long and prosper. Muchas gracias y hasta la próxima. Nos vemos.